El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. En nuestro pasaje, en los versículos anteriores dicen que los judíos murmuraban. Esto recuerda la actitud del pueblo en tiempos del éxodo. Los judíos murmuraban porque Jesús se presenta como el pan bajado del cielo. Siendo así que es hijo de José, su padre y su madre son conocidos. Jesús exhorta a no continuar murmurando, exige una fe incondicional que supere los cálculos cerrados y afirma con una formulación exclusiva: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. La fe no depende de la iniciativa humana ni de los de sus méritos. Es ante todo una atracción interior que el Padre suscita. No se trata de un determinismo o de predestinación arbitraria, sino más bien de la constatación de una iniciativa divina. Los que le escuchan y creen viven en comunión con Jesús. Cuando celebramos la Eucaristía, escuchamos y aceptamos la palabra y participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.